María, ¿qué haces este fin de semana? Pues, me pasaba antes que el lunes tengo recuperación. Ah, yo ya probé en diciembre. Pues yo, yo estudiando estoy dando desde enero y la verdad es que me está saliendo bastante bien porque me lo asustó, pero a darle el último repaso. Mira, ¿te acuerdas de esto? ¡Madre mía! ¡Eso me suena a chino! Pues la verdad es que yo lo tengo todo muy machaco, y lo entiendo muy bien, Pero vamos, que a darle el último repaso por pues, si las moscas, ¿no? Yo creo que no se sacaría un cero. No me acuerdo, pero me salió muy bien. Yo rellené todos los ejercicios y saqué un 9, vamos, un sobresaliente. Pues yo le voy a dar un tumor paso, porque. Vamos, que me lo sé bien, ¿no? Pero pues, Por si acaso. Oye María, ¿qué salieron tus notas? Yo estaba mirando, espérate. Un 10. Si es que lo sabía, tío. ¡Ole! <risa> espérate. ¿Y esto? ¿Por qué pone que tengo un suficiente, tío? Adelante. Eh, buenas don Antonio. Que he sacado un 10, pero he dicho que me puesto un suficiente. Pero has sacado un 10 en la recuperación, ¿no? Si querías un sobresaliente tenías que haber aprobado en diciembre. Ya, bueno, pero es que en diciembre no me, no me lo sabía. Y ahora además de no me gusta y me voy a acordar de eso, o sea que... Ah bueno, mira, eso es estupendo. Pero en la recuperación, al saque la nota que saque, tienes un suficiente. ¿Y por qué solo estudiamos en diciembre y no en marzo o en junio? Bueno, porque eso, bueno, eso lo dice la ley. La ley dice que me lo tengo que aprender en diciembre. Bueno, eh, lo dice, bueno, en verdad lo dice el equipo de profesores. ¿Y el equipo de profesores dice que es un suficiente aunque haya sacado un 10? Eh... Bueno, ¿A quién se le ocurriría eh, eso, decir eso? Eh, sí. La verdad es que yo no me acuerdo ni de la reunión. No sé, pues igual sería interesante... Pues repasar un poco más y así no se olvida, porque yo estoy segura de que yo me lo sé muchísimo mejor que mmm, algunos de mis compañeros cabrones en diciembre. Bueno, María, vamos a ver, vamos a ver. En verdad, es que una recuperación es más fácil. En, en realidad conferen... quizás fuera más difícil, porque se tenía que estudiar es todo, que todo lo demás. que hubo muy buenas notas en diciembre y que tus compañeros se acuerdan de la mayoría. La verdad es que no se acuerdan ni de lo de la semana pasada. Bueno, vale, muchas gracias. Nada. Igual hay que volver a pensar lo de los criterios de calificación. ¿Conocéis o alguna vez habéis vivido una situación parecida? ¿Cuándo podemos estar seguros de que un determinado contenido ha sido aprendido? Y yendo más allá de los contenidos, ¿cuándo podemos saber que un alumno ha adquirido un determinado conocimiento? ¿Cuántas veces la mayor parte de las tenidas notas se reduce a un examen y quizás a una o dos actividades de clase o un trabajo? ¿Cómo se sabe quién realiza un determinado trabajo o lo que se ha aprendido de él cuando éste se lleva a cabo en casa? ¿O qué parte ha hecho cada alumno si el trabajo es cooperativo? Mirad qué interesante lo que opina Alejandro Piscitelli sobre la evaluación. Tiene que ver fundamentalmente con repensar no solamente el espacio sino el tiempo, el tiempo del aprendizaje, de ir repensando todos estos espacios, todos estos tiempos, y fundamentalmente no solamente tenemos que repensar el tema del currículum, sino el tema de la evaluación, porque la evaluación es la muerte de todas las buenas intenciones, llega el momento que hay que poner la nota, llega el momento que hay que cumplir con el currículum, llega el momento que hay que cumplir con lo que alguien dijo que hay que saber, que es básicamente acordarse de memoria, repetir, conozco escuelas que entrenan a la gente para sacar buenas notas en las, prisas de, en las pruebas de evaluación, que no tienen nada que ver con el aprendizaje. ¿Qué información real y útil me da un 4 o un 8? ¿Se refiere de verdad a lo que realmente sabe un alumno? ¿Es el conocimiento de un alumno un número? ¿Es esto una información valiosa para el profesorado, el alumnado o su familia? Si alguna vez os habéis planteado una o varias de estas preguntas, si creéis que la evaluación tiene un potencial que debe ser mejor explotado, si pensáis que el conocimiento es mucho más que un número, pero sobre todo, si estáis convencidos de que el conocimiento crece cuando se comparte, este es vuestro MOOC porque durante dos semanas le daremos una vuelta a todas estas preguntas, entre todos para ver si realmente la evaluación va más allá de las notas. ¿Te animas?